Hola, muchas gracias por querer volver a casa. Bueno, estoy muy contenta de que hayas vuelto a casa, de que me elijas para volver a casa. Este nombre que elegimos para el programa es una inspiración divina del señor Jaime Barilco, de su libro, Quiero volver a casa. Mirá, quiero volver a casa para verte para recuperar mi propia imagen de ser, afuera hace frío, si alguien te mira, te habla, es para que sirvas para algo, eso sentía Jaime Barilco, eso sienten la mayoría de los hombres y hoy también las mujeres que trabajan, ¿no? porque hoy queriendo esta igualdad de derechos y obligaciones, también sentimos esto ahí afuera, y dice... Todos quieren que sirvas para algo, para que produzcas frutos. Yo, sin embargo, quiero ser flor, no fruto. La flor, antes de ser fruto, es flor para sí, para nadie más, para un mecanismo ciego que la contiene. Pero nada sabe la flor de ese mecanismo y se dedica solo a ser flor. Hay que volver a casa. Es muy lindo esto. Hay que volver a casa. Me gusta volver a casa, decía Jaime Barilco. A mi esposa, a mis hijos, a mis amigos íntimos, que me quieren por lo que soy y no por los frutos que doy. Me quieren por la flor. Quiero ser flor. No quiero calificativos. Quiero ser necesitado no por mis frutos, sino por mi flor por ser, nada más que por ser este que soy, totalmente desnudo. Quiero volver a casa para calentar el alma un poquito, porque afuera, aún en primavera, hace frío. Otra idea, también no le vamos a negar al curso de milagros el mérito, todo lo que tenga que ver con hogar me recuerda al curso de Milagros. Un curso en Milagros, 365 lecciones, una para cada día del año. En las lecciones y en el texto la palabra hogar se menciona muchísimas veces. Volver al hogar, regresar a casa, es fantástico. Mira, voy a compartir con vos algunos párrafos. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito porque no puede construir de ninguna otra manera, pobrecito. El ego no conoce al amor, ¿eh? No sé cómo hace. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso que el ego creó. Él no conoce el amor y no solo eso, te cuida porque cree que el amor es peligroso. No sabe de amor, nunca sintió amor, pero vio lo que hace mucha gente por amor. Y dice, no, my God, se arrastró como trapo de piso. No se miró a sí mismo. Imagínate al ego declarando que no se miró a sí mismo. ¿Por quién no se miró a sí mismo el ego? Por amor. Oh. ¡Oh! Dios. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus seres, de sus creaciones, las cuales han elegido dejarlo vacío, desahuciándose a sí mismas. Él hizo algo para las criaturas y resulta que las criaturas decidieron irse. Re loco, ¿no? No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él, a través del cuerpo. Y sus necesidades, y sus miserias, y sus demandas. Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero comer, quiero hacer pis, quiero hacer el amor, quiero ir, quiero venir, me quiero parar, me quiero sentar, quiero dormir, quiero despertar. Yo trato con tu mente, dice con tu mente superior, la morada del Espíritu Santo. Tanto si estás dormido como si estás despierto, al igual como tu ego trata con tu mente inferior, que es su hogar. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar no le viene bien nada, te lo digo ¿eh? es tu verdadero hogar tu verdadero templo y tu verdadero ser con mayúsculas, mayúsculas perdón, lo que yo quiero el ego construyó el mundo tal como lo percibe pero el Espíritu Santo el reintérprete de lo que el ego construyó ve el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar si te desease el bien, se alegraría de ello, tal como el Espíritu Santo se alegrará cuando te haya conducido de vuelta a tu hogar y ya no tengas necesidad de que Él te guíe. Escucha esto. Nuestra jornada es simplemente la de regreso a Dios, que es nuestro hogar. Escucha la parábola del hijo pródigo y aprende cuál es el tesoro de Dios y el tuyo. El hijo de un padre amoroso abandonó su hogar y pensó que había derrochado toda su fortuna a cambio de cosas sin valor. Si bien no había entendido en su momento la falta de valor de las mismas, en Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. El reino es suyo y sin embargo vaga, sin hogar. Aunque su hogar está en Dios, se siente solo y rodeado de hermanos, se siente sin amigos. ¿Cómo ibas a poder saber que estás en tu hogar si tratas de echar a Dios del suyo? Qué lío que hicimos, ¿eh? Y buscarás tu hogar tanto si sabes dónde se encuentra como si no. No recuerdas cómo buscar dentro de ti, pero no crees que tu hogar esté ahí. El Espíritu Santo lo recuerda por ti. No quiero que te confundas creyendo que hablamos de religión cuando hablamos del Espíritu Santo. Hablamos de lo más elevado en vos de tu conciencia crística, sin hablar de Cristo, de, de lo más santo, ese que es capaz de poner el pie para que el otro se caiga, pero estirar el brazo para levantarlo. El que pone el pie es el ego, y está en nosotros, está en vos. Es bueno que lo sepas, que lo reconozcas. Y el que estira el brazo también está en vos, es Dios en vos, lo mejor en vos. que elegís? Si tenés ganas de compartir conmigo un rato, para lo que sea, en realidad ni siquiera sé qué voy a hacer acá con mi amiga Marcela. O ella misma me irá guiando hacia alguna de las técnicas que aprendí para sanar. Yo estoy muy enamorada de la técnica de la silla vacía, así que tengo ganas de compartir con ella un poco esa experiencia. Si podés, cruzar las piernitas, cerrar los ojitos. Quiero que pienses que hay frente a vos una silla vacía y que algún visitante vendrá a sentarse en esa silla frente a vos para mirarte, para sonreírte, para, para decirte algo. Cuando veas que alguien se presentó, ¿me contás quién es? Es mi abuelo, de, tu de mi papá. ¿El papá de tu papá? El papá de mi papá. Contame cómo está vestido. Una camiseta blanca. Creo que son pantalones negros. Mm. No alcanzo a ver las piernas. Okay. Una camisa blanca. Uh -huh. ¿Y cómo es su rostro? ¿Qué edad tiene ahí eh, en esta presencia, en esta visita? No está muy arrugadita, así que de unos 65. Sí, sí. ¿A qué edad murió el papá de tu papá? Y creo que por ahí anduvo. Joven murió. Ajá. Joven. ¿Te mira? Sí, mira como. Está Ajá. mirando de costadito. Ajá. ¿Por qué no te mira a los ojos? Dice que hay alguien que me acompaña. Ah, está mirando a tu ángel. Mira una presencia que te sí. cuida. Sí. Ah. ¿Y quién es que te acompaña? Parece ser mi madre. Okay. Tu abuelo paterno... Mira una presencia a tu lado Que es mi mamá Y dice que tu mamá te está acompañando Sí Ok, ¿qué te hace sentir? Dice que me está controlando ¡Pepo! ¿Qué me está viendo Controlando y, y vos crees que tu decisión de disfrazarte el día que hicimos el retiro de carnaval, tu decisión de disfrazarte de novia, vestirte de blanco, eh, sentirte pura, virgen, inocente, eh, esta cosa de como declarar una, una nueva etapa, ¿Puede tener que ver con esto que, que estamos viendo? Podría ser. Podría ser porque quiere presenciarlo, dice. ¿A tu mamá le gustaría que te case? Sí. Sí, le gustaría. ¿Y a te gustaría darle gusto? Ah, el gusto es tuyo, ok Bien El gusto es tuyo Bueno, muy bien, entonces a ambos podés decirles Que aceptás la custodia Acepto la custodia Acepto la custodia Acepto la compañía Acepto la compañía Acepto que me guíen Acepto que me guíen Y me acompañen Y me acompañen A mi mayor bien a mi mayor bien. Y está hecho. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. gracias. Qué lindo. Sí. Muy lindo. Gracias. Bueno, tenemos un llamadito al aire. Este servicio, si querés, lo podés aprovechar. ¿eh? Llamás, dejas un WhatsApp, te escucho y te contesto. A ver. Hola Silvia, buenas tardes. ¿Cómo te va? Mi nombre es María. Mira, yo te estoy llamando desde Chivilcoy. Este, te vi una vez que viniste acá a dar una charla, estuvo buenísima, me encantó. Bueno, eh, ahora te escucho en la radio. Y quería consultarte. Eh, yo tengo una nueva pareja, me separé del papá de mis chicos. Y bueno, tenemos conflictos porque yo tengo dos chicos y él, bueno, no dice que molestan, que, que, que organice para cuando él va a venir, que los chicos vayan con el papá. Eh, bueno, me está resultando muy difícil, Silvita, eh, adaptarme a esa situación. Te agradezco si me puedes decir algo. ¿eh? Gracias, besos. Bueno, preciosa, sí recuerdo haber estado en Chivilcoy, me encantó. Muy buenos recuerdos de ese lugar, mando un beso grande. Eh, y sí, es complicado, es conflictiva cualquier relación y más si son familias ensambladas o si uno quiere ensamblar este, esta idea de empezar a sentir culpa porque volvés a ser feliz, porque tus hijos pueden estar celosos, porque pueden temer que vos inicies una nueva vida sin ellos, hay como una cosa ahí ¿no? como hostil y es absolutamente razonable, entonces eh, quiero que lo entiendas, que respires que, que trates de tener paciencia, que lo consideres, que consideres lo que te dice, que no le discutas, que no le porfíes, que no le niegues, eh, que, que trates de ofrecerle lo máximo que puedas y pedirle paciencia. Si vos le das consideración en lugar de criticarlo, en lugar de decir bueno, pero no me la hagas difícil, vos también me venís a complicar, la palabra complicado trata de no utilizarla, Trata de ser compasiva con él, porque lo que te va a responder este, va a ser con compasión, ¿eh? te va a brindar lo mismo que le des. Así que lo debe ser un garrón, que la persona que vos amás, tenés ganas de estar con ella, abrazada, sola, y de pronto, viste, vienen los hijos demandantes y celosos, eh, quieren meter el palo en la rueda, además si son varones, bueno, marcan el territorio, es complicado, claro que lo es. Quiero que escuches mucho a don Miguel Ruiz, la maestría del amor, y que recuerdes darle un trono al amor que lo merece. ¿Hay otro llamadito? Hola Silvia, buenas tardes. Mi nombre es Mirta, soy de acá de Capital, y quisiera que me aclares un poquito eh, el tema de las creencias cómo voy a trabajar a, dentro de mí las creencias y cómo después que logro eh, conocerme, eh, cómo hacer para sostener eh, esa nueva, eh, ese nuevo entendimiento, esa nueva comprensión. Te mando un beso y muchas gracias. Besos. Bueno, eh, el tema de las creencias es este, lo que proyectas todo el tiempo, a vos te parece que eh, eso es una cámara, a mí, lo que está detrás de la cámara es un amigo, lo que está al lado de mi amigo es una amiga, lo que está al lado de mi amiga es otra amiga, este, son conceptos, me parece que eso que huelo es un panqueque que me están haciendo, un crepe muy rico, eso despierta, ideas, ok, si yo quisiera frenar todo eso, desidentificarme de mi relación de amigo con ese que está detrás de la cámara, desidentificar nuestra relación con mi amiga, con mi amiga, con el crep, este, tendría que hacer un, un trabajo de presencia, y para eso te recomiendo a TOL, trata de trabajar con TOL, todo lo que tenga que ver con presencia, trata de trabajar con hoyo, lo que es la presencia constante, con YO y dispensa, eh, deja de ser tú habla de separar lo que creíste que eras para conectarte con lo que sos en verdad me vas a escuchar muchas veces cuando llames y dejes tu mensaje vas a escuchar que te derivo que te doy el pase ¿no? porque soy como el clínico que te dice tiene que ir al traumatólogo tiene que ir al cardiólogo tiene que ir este, al ginecólogo ok, entonces eh, te recomiendo a esos autores y cuando empieces a navegar en internet con ellos, no vuelvas. <risa> Quédate navegando, que uno te lleve al otro. Último llamadito. A ver, ¿tenemos? Hola Silvia, buenas tardes. Soy Ofelia de Monte Castro y te quería consultar que me ayudes en esta situación que me está pasando desde hace algunos años y puedo verla por este último trabajo que estamos haciendo juntas. ¿Por qué atraigo siempre la misma característica en los hombres? para formalizar una pareja gracias bueno un poquito como hablábamos recién el tema de las creencias y porque crees que eso es un hombre vos atraes un tipo determinado de hombre porque crees que eso es un hombre muchas veces pongo el ejemplo de creer que los hombres son una basura porque tu madre te enseñó que eran una basura que eran mujeriegos que eran eh, agresivos que eran compadritos bueno cuando vos entras a una confitería, cuando entras a un, a un lugar de encuentros con hombres, eh, seguramente tu mirada se va a posar, cuando busques hombres, vas a ir a buscar esas características porque eso es un hombre para vos. Y si se acerca acá un muchacho amoroso, cordial, delicado, que te elogia, que te corre la silla, que te trata bien, como no lo vas a considerar un hombre, lo vas a considerar un amiguito. ¿No? un asexuado, ¿por qué? porque hombre es otra cosa así que cuando quieras buscar hombre vas a buscar eso si en tu familia tuvieron todos camionetas, siempre camioneta seguramente cuando vayas a ir a hacer una compra vas a buscar un auto con el aspecto más fuerte y más grande que se pueda no creo que te conformes con un Fiat 600, ¿eh? vas a ir a buscar aquello que en tu creencia, empalmando con la señora que habló antes, este, sea y te dé la imagen de hombre. Cuando cambies ese modelo mental, cuando cambias tu manera de ver el mundo, el mundo cambia. Para eso entonces te recomiendo a Dyer, ahora que lo mencioné, y por supuesto un curso en milagros. Bueno, hasta aquí llegamos, suficiente por hoy. Me encanta que hayas elegido regresar a casa y espero que vuelvas la próxima vez. Gracias.